Amigos, estamos muy felices el día de hoy. Estamos en el Parque Acuático Dios Padre, estamos en el corazón del Valle del Mezquital. Estamos haciendo recorridos a muchos balnearios, a los que nos invitan, del estado de Hidalgo, porque nos estamos preparando para la Semana Santa. Ingeniero, muchísimas gracias. Muchas gracias por aceptarnos la invitación. Al contrario, estamos muy contentos. Y este video es para comunicarles que este es Playa Sirena y es el atractivo más importante hasta este momento porque es de olas. Las familias son felices aquí, ¿no? Claro que sí. Se está construyendo el nuevo atractivo de este parque acuático. Se llamará Kraken. Mide 16 metros de alto, 80 metros de pura resbaladilla que termina aquí en Playa Sirena. Están en marchas forzadas. Conté 90 trabajadores en Dios Padre. Eso significa que es un gran esfuerzo, ingeniero. Claro. Dios Padre tiene un costo de entrada de 140 pesos. Ustedes pueden venir, a acampar, comer, hospedarse. ¿Por qué comer? Porque hay un restaurante para 250 personas y también hay un hotel para... Para 276 personas. Es un gran parque acuático, es Dios Padre, está en el Valle del Mezquital. Yo quería mostrarles y ponerles un reto. Que vengan en Semana Santa a disfrutar del Kraken, que es esta atracción que no tiene ningún otro balneario por el momento. Serán tentáculos de pulpo que los niños, los medianos, los grandes disfrutaremos muchísimo. Los invitamos al parque acuático Dios Padre. Nosotros tenemos innovaciones para ustedes en esta Semana Santa. Vengan y visítenos. Nos encontramos en Ixmiquilpa. Es un reto, los esperamos en Semana Santa. Hidalgo tiene algo y es extraordinarios balnearios. Visiten el balneario Dios Padre el más